Muy buenas a todos, yo creo que está Rubén por aquí, que siempre, por lo menos yo, que, que llevo todos los directos y que no me pierdo ninguno en YouTube de ustedes, siempre tú llevas la voz cantante e intentas, eh, bueno, eh, saludar, dar la bienvenida y entrar en materia, ¿verdad? Sí, Juan, buenas tardes, ¿qué tal? Como a todos, yo soy un poco el encargado de, de, de guiar los podcasts de Cade de España y, y nada, pues si nos das permiso, pues empezamos ya. Pues claro, sin sin más preámbulos, ellos siempre sí, han pedido eh, bueno, también. Que sí, que Juan ya nos ha dado permiso. <risa> <risa> pues nada, eh, buenas tardes, buenas tardes a todos. Bienvenido, bienvenido Juan, bienvenido el resto de nuestros oyentes, de los oyentes de, de, del Maratón Linusero. Eh, bienvenidos, como estamos diciendo, al primer podcast de la cuarta temporada de podcast de Cade de España, que, que como estáis viendo, pues es un podcast especial porque lo estamos haciendo enmarcado dentro del Maratón Linusero, ¿no? que es un evento que la verdad es que nos está dejando muy sorprendidos a todos porque porque bueno ha crecido exponencialmente desde que nació ¿no? y posiblemente va a marcar un antes y un después ¿no? el, el tema de podcast de, de, de la de, de internet ¿no? Eh, bueno yo lo está escuchando un poquito a ratos y la verdad que los compañeros lo están haciendo muy bien y, y al resto de compañeros que vienen detrás nuestra también les deseamos la misma suerte que que, que al resto ¿no? bueno eh, dicho esto, pues nada, nuestro podcast de hoy se titula Desmontando KDE y vamos a tratar un poco a lo largo del mismo, vamos a abordar eh, KDE de una forma un poco especial y, y en qué estado se encuentra. Eh, como es habitual, nos acompañan nuestros compañeros e integrantes del proyecto KDE, eh, Baltasar Ortega, fundador y editor principal de KDE Blog, actual secretario de KDE España. Bienvenido Baltasar, ¿cómo, cómo estás viendo el Maratón Linusero? Pues lo estoy viendo de una forma espectacular. Bueno, antes, antes de empezar, pues gracias a todos por escucharnos y por estar ahí, por seguirnos y sobre todo por participar en este este macroevento que particularmente me está dejando para difuso. No lo de hoy, lo de hoy es algo extraordinario, sino todo el proceso de creación del Maratón Linuxero es para darle un gran reconocimiento a todas las personas que lo han hecho posible y además demostrando que colaborativamente hablando se pueden hacer cosas. Francamente espectaculares. Así es, sí. Es cierto que, que la organización nos está dejando a todos sorprendidos por, por su capacidad. También nos acompaña Albert, Albert Astals, desarrollador KDE, miembro de KDE España, también del KDEV. Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has pillado algo de vacaciones? O Bien, no? buenas tardes. Pues la verdad es que no. La verdad es que he estado agosto trabajando como los buenos. Alguien tiene, <risa> tiene que mantener el país a flote. Sí, sí. <risa> sí <risa> que es verdad que, que en agosto siempre queda de gente trabajando y bueno uno que sí ha tenido vacaciones y casi que está recién aterrizado es nuestro compañero Aleix Paul que también es desarrollador de KDE vicepresidente del KDEV miembro de KDE España Aleix has cargado pilas para el nuevo curso uh, las pilas están cargadas pero aún acabo de aterrizar tengo una, una cantidad de correos para leer aún que, que alucinas pero sí, pero... <risa> Sí, sí. Pues ahora a ponerte al día. Bueno, bueno. Por último, yo soy Rubén Gómez, eh, miembro de Cádiz España, del colectivo Jalap Almería también al que saludo desde aquí. pasar eh, Bueno, cuéntanos. Eh, vamos a retomar un poco, como decimos en anteriores cap capítulos. Bueno, recordemos que este es el, como ha dicho Rubén, el cuarto, la cuarta temporada. Empezamos la cuarta temporada con este podcast especial. Y que el último fue un podcast también muy, muy, muy especial que lo hicimos dentro de la Academia de Almería, una academia extraordinaria que todo el mundo que estuvo presente eh, así lo ha reconocido. Eh, y desde esa academia que fue en julio hasta ahora, septiembre, que empezamos este nuevo curso, digamos así, porque, porque los profesores como yo contamos los años básicamente por cursos, la novedad más importante de, que es del mundo KD ha sido la presentación, la visión oficial de, de Plasma, la versión oficial que tiene la, de Plasma a la comunidad KD. Y hablando de esto, pues queremos preguntarle justamente a Albert, uno de los miembros destacados de la comunidad KD internacional, eh, cómo se ha sido ese proceso de creación de esa visión, si se ha discutido mucho por correo, por IRC, ¿Se ha tardado mucho? Que nos cuentes cómo ha sido más o menos ese proceso de elaborar una visión. Bueno, a ver, elaborar una visión siempre es, es un, un trabajo muy colaborativo en el que tiene que ponerse todo el mundo de acuerdo, ¿no? Porque esto de las visiones pasa que todo el mundo tiene la suya y, y todo el mundo se cree que todo el mundo la comparte, ¿no? Pero luego te sientas y, y la hables y, y, bueno, pues sí que son muy parecidas, pero cada uno tiene sus sus particularidades. No, ah, pues yo creía que, que decíamos esto. Ah, pues yo creía que decíamos aquello. ¿no? Entonces está claro que ha habido muchas, muchas discusiones tanto, tanto por IRC como, como por correo y, y una parte fundamental ha sido la Academy. Como todos sabemos, las, las, las reuniones presenciales dan, dan un ancho de banda muy particular y muy elevado. ¿no? Y, y en este caso, pues, pues es lo que ayudó a dar el, el empujón final a, a esta visión para que para que se llevara a cabo su, su finalización, digamos, ¿no? Ajá, sí, sí, bueno, interesante. El, el tema de la visión, para el que no esté al tanto de las novedades, la voy a leer porque es un texto corto y así pod podemos introducirla, ¿no? La visión en que, que se ha consensuado, como está diciendo Albert, dice así, Plasma es un entorno de trabajo multidispositivo creado por la comunidad KDE y que pone la confianza en la capacidad de los usuarios para definir su propio flujo de trabajo y preferencias de la mejor manera posible. Plasma es simple por defecto, un área de trabajo limpia para su uso en el mundo real que intenta no ser molesta en ningún momento. Plasma es potente cuando se necesita, permitiendo a los usuarios crear un flujo de trabajo que les hace más efectivo al completar las tareas. Plasma nunca dicta las necesidades del usuario. Solamente se esfuerza en resolverlas. Plasma nunca define lo que está permitido hacer por parte del usuario. Solo se asegura de que pueda hacerlo. Nuestra motivación es permitir que el trabajo suceda a través de distintos dispositivos, distintas plataformas, utilizando cualquier aplicación necesaria. Lo creamos para que dure. Lo creamos para que sea útil. Lo diseñamos para que sea elegante. Aleix, ¿qué significa esto exactamente? Esto va a suponer un cambio para, eh, para KDE tener expresada esta visión de una forma oficial, Recoge el camino que ya estaba emprendido. Eh, ¿Nos lo explicas, por favor? Ay, yo entiendo que gran parte de la razón para que esto se haga no es para cambiar el proyecto en sí, sino para tener una, una comprensión de, de, de cómo va a ser el futuro y de cómo queremos trabajar. Una parte muy importante, yo, yo creo, sobre el hecho de tener una visión es tener pues, un, un texto para para dar pues, a nuestros colaboradores, a nuestros nuevos desarrolladores, por ejemplo, o a las organizaciones que quieran colaborar con nosotros y decirles, nosotros somos esto. ¿no? Porque al fin y al cabo, nosotros tenemos unos productos y los productos hacen algunas cosas, pero sí que es muy importante tener, tener un rumbo y tener una explicación de por qué son las cosas. Eso también es importante también cuando, cuando hayan futuras discusiones, pues se pueden usar este, estos... Um, estos documentos, este texto, pues para, para decidir cómo cualquier problema que pueda surgir, cómo, cómo direccionarlo. Creo que es importante en este sentido. Que, que había puesto el micro en silencio. Eh, realmente es lo que, está, lo, que, lo que lo que hemos comentado, ¿no? Simplemente es recoger el camino que ya se está emprendido y ponerlo de, de una forma oficial para, para que, bueno, para que no olvidemos hacia dónde queremos ir, ¿no? Bueno, el camino emprendido, cada uno tiene su camino, como decía Albert, ¿no? Y... Y hay cosas que tampoco son súper obvias. Hay alguna gente, por ejemplo, eh, específicamente en Plasma, que lo ve como una cosa muy específica de escritorio, ¿no? Habrá otras personas que te dirán, no, no, no, Plasma es un sistema que puede servir en cualquier tipo de plataforma. Este tipo de cosas, pues, se tienen que refrendar que y, y contrastar contra, contra la visión y decir, bueno, ¿qué es exactamente lo que estamos haciendo y qué tipo de productos vamos a seguir creando? ¿Qué cosas son importantes para nosotros? Uh -huh. Vale, interesante la aclaración. Albert, eh, cuando hablamos de entorno de trabajo multidispositivo, entiendo que se está mirando hacia el futuro, que, que quizá ya no está en futuro, y hacia esa posible convergencia que tanto, que tanto me gusta, sabéis que me gusta a mí, ¿no? Eh, ¿Va a ser importante el papel de Plasmaphone a partir de ahora? ¿O, o es simplemente uno, uno más de los actores dentro de CAD? Bueno, eh, a ver, está claro que el, el multidispositivo se, se enfoca ahí, no, no solo a teléfonos, pero a tabletas o, o, o a cualquier otro tipo de dispositivo, llámale realidad virtual, no tenemos nada, pero no, no por ello ha de dejarse fuera de, de, de los planes, ¿no? Entonces, eh, ¿qué quiere decir que, que vayamos, quiere decir que esto quiere decir que la gente se vaya a dedicar más a, a Plasma Phone o no? Bueno, esto es... Eh, en general, la gente que se dedica a KDE, pues muchos lo hacen en, en, en su tiempo libre. No, no quiere. La, la, la visión no es una obligación, es un dónde queremos ir, pero, pero cada uno, como he dicho antes, pues tiene su propio, su propio interés y, y, bueno, pues cada uno intenta eh, desarrollar ese interés ligado a, a la visión, sin salirse de ella, pero no quiere decir que tengas que cubrirla toda, toda parte, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que sí que es interesante eh, el, el tema de, de Plasma Phone, como, como ahora, no sé si sabéis, hace poco se anunció el, el, Purism, el Purism 5, que es un, un teléfono libre y tal, y, y están trabajando para que Plasma Mobile funcione sobre este dispositivo, por lo cual, bueno, pues es una de las cosas más que ayudará a, a aquellos que están interesados en, en que Plasma sea potente en teléfonos, pues tener otra plataforma de, de referencia, ¿no? Bueno, Ajá. ahora sí es uh, bastante relevante y entiendo que, por ejemplo, Purism es una organización, es una empresa externa. Ellos tienen que tomar alguna decisión respecto a Plasma y, de hecho, incluso respecto a KDE, ¿no? O sea, tienen que decidir hasta qué punto quieren colaborar con nosotros, hasta qué punto quizá quieren invertir en desarrollar o mejorar el proyecto. Si nosotros tenemos escritos, pues, las, las formas en las que pensamos, un poco las ideas que compartimos, ellos tienen una base en la que decir, ¿no? ¿Esta gente son de los nuestros o no son de los nuestros? No, no se trata solo del producto y de, yo qué sé, si puedes hacer llamadas, ¿no? sino por ejemplo, KDE, ¿manda uh, datos de las llamadas a una empresa en algún momento? Sí, ¿no? Y, bueno, este, este tipo de preguntas son cosas que todos los proyectos se tienen que hacer, ¿no? Uh, hay modificaciones de Android, por ejemplo, que básicamente se tratan de, de, de este tipo de modificaciones, de modificar el producto, pues, para para hacer un trato diferente de los, de los datos. ¿El producto es más o menos Android por estas modificaciones? Pues en realidad no, pero sí que estás es usando productos que tienen una visión muy distinta de cómo tiene que utilizarse la informática y la información. Claro. claro correcto, sí, sí, sí. sí. De, de hecho ahí vuelve, vuelve esa, esa importancia de tenerlo todo escrito para, para que, que todos la, los actores que están dentro del proyecto puedan, puedan verlo. Eh, de cierta visión, simple por defecto potente cuando se necesita. ¿Qué quiere decir esto para el usuario final? Albert, estás está, está silenciado. Sí, ahora, ahora ya no. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la, la idea es, eh, tú estás utilizando eh, Plasma, ¿no? Entonces, la idea es, no deberías darte cuenta que estás utilizando Plasma, ¿vale? A no ser de que quieras hacer algo específicamente complejo o, o, o, el, o que requiera una cierta interacción. Está, el, el simple por defecto es esto, ¿no? Es, tú lo comienzas a usar, es el sistema de ventanas. No es un, un juego, ni es un programa de diseño gráfico, ni es algo que necesite realmente que tú le dediques tiempo a aprender, ¿no? Entonces, si, si uno está aprendiendo a diseñar en 3D, pues, está claro que las herramientas son unas herramientas complejas y que necesitan tiempo para aprender. El aprender a utilizar un, un, un, un entorno de escritorio no debería ser complicado, ¿vale? Debería ser fácil y muy intuitivo abrir una aplicación, cerrar una aplicación, cambiar de ventana, etcétera. Eso es el, el, el simple por defecto. El, el potente cuando te hace falta es, bueno, pues tú eres un usuario en el que le hace falta tener muchos atajos de teclado o tener que las, cuando abras cierta aplicación, esta aplicación siempre se abra maximizada a la derecha o, o, o con alguna cierta regla que se te pueda imaginar. Bueno, pues lo que lo que queremos hacer es que Plasma te permita eh, a llegar a, esta, a este nivel de, de personalización o, o de potencia ¿no? que, que tú quieras. Bien, estamos hablando de Plasma y demás, pero claro, Plasma es, es un producto no sé, de, la, de la comunidad KDE y, y una cosa que siempre ha estado bastante dudosa en este, en este mundo del software libre es, es realmente ¿qué es KDE? KDE empezó siendo una cosa y ahora ya es otra bastante, bastante diferente. ¿Cómo podemos definir KDE? Eh, evidentemente KDE está definido, si veis a Wikipedia como una comunidad, como nos indicaba nuestro compañero José Mellá, un saludo para él, que ha estado muy, muy, muy encima de este podcast, pero me gustaría tener la opinión de dos personas que están muy involucradas desde hace mucho tiempo en, en esto, en KDE, Alex, por ejemplo, ¿puedes empezar tú? Bueno, eh, todos conocemos, o empezamos a conocer, o quizá muchos de nosotros, uh, el escritorio que hoy es Plasma como, como KDE. ¿no? Uh, la, la historia simple y rápida vendría a ser que se empezó a hacer un escritorio y cuando necesitabas una, otra aplicación, pues la metías y la ponías junto, junto con, con el escritorio, con KDE. Llegó un día que, bueno, Uh, empezamos a conocer mejor las librerías, Qt mejoró mucho y seguimos diciendo aplicaciones. Una de las grandes ventajas que tenemos con, con Qt es que podemos hacer que nuestras aplicaciones funcionen en distintos sistemas operativos y es una cosa que bueno, consideramos muy interesante. Y con el, con el tiempo, bueno, nos gustaba el escritorio. De hecho, la mayoría de los desarrolladores de TKD de usan plasma, pero también estamos muy interesados en hacer productos para todo el mundo. Nuestro interés no, no está en mejorar el, el uso de, de, de Plasma en sí solamente, sino básicamente en fomentar que la gente tenga herramientas uh, de software libre y con los valores que nosotros, de hecho, definimos en nuestra visión y, y que puedan usarlos, ¿no? Entonces, estas aplicaciones que fuimos creando, que no eran tan específicas para un uh, escritorio en concreto, pensamos, o sea... K-Office, Caligra, una, una suite ofimática, pensemos en incluso Dolphin, un, un, un gestor de ficheros, pues todas estas aplicaciones se podían usar en, en otros lados. Hubo un poco la, la, la sensación de que en realidad estas aplicaciones tenías que usarlas solo cuando usabas Plasma, pero, pero esta, no, no, este, esta no era la finalidad. De hecho, decir que tienes que usar Plasma para usar Krita no tiene ningún sentido. Entonces, eh, intentamos crear un poco esta distinción dándole un nombre al escritorio que, que, que era Plasma y, y permitiendo que existieran estes, estos otros productos dentro, dentro de nuestra comunidad y que, que tuvieran pues una marca o una, una presencia propia que, que fuera un poco más allá del, del simple escritorio que al fin y al cabo no deja de ser una anécdota. Sobre todo, como decíamos, el, el, el simple por defecto, ¿no? Es una anécdota porque, bueno, nosotros usamos el ordenador para crear nuestras cosas, para leer, para hacer cosas, pero no, no, nosotros no usamos nuestro ordenador para poder usar un entorno un, un, un de escritorio, que al fin y al cabo debería ser un poco anecdótico, ¿no? ¿A ver. Sí, yo, yo creo que es eso, ¿no? El, el tema es que... KDE fue creciendo hasta un punto en el que KDE era demasiadas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos que hacer un poco de, de rebranding, ¿no? Y, y reimaginar qué era KDE y, y, bueno, pues de ahí se creó, se creó Plasma y se, se cambió KDE a ser, a ser la comunidad. Yo creo que es, un, es, un, es una buena idea. Eh, nos está costando convencer a la gente, pero, pero creo que últimamente eh, el mensaje está calando un poco y, y, y está claro que, pues es lo que dice Alex, ¿no? Pues uno te... Si no tiene ocular, que es un, es un visor de, de ficheros PDF y otros formatos, pues no es necesario que esté utilizando Plasma para nada. Lo puedes utilizar en Genome, lo puedes utilizar en el LXDE, lo puedes utilizar en Windows, que hay, ahora, de hecho, hace poco se, se, hay, se ha creado una versión que se empaqueta auto, cada día automáticamente. Y, y, bueno, pues sí, lo hace la misma gente que hace Plasma, sí. Quizá funciona un poco mejor en Plasma. Si quieres que te diga quizá, quizá, pero quizá tampoco. Eh, son, son, son proyectos hermanos, pero no, no por ello dependientes entre sí. Entonces, queda claro, ¿no? El KDE ahora mismo es una comunidad. También, en cierto sentido, se puede entender como, como un proyecto paraguas que engloba a muchos otros proyectos o un macro proyecto, ¿no? También podríamos, aparte de la comunidad, evidentemente, no también se podría definir así, ¿no? No sé si coincidís conmigo o Sí, sí, sí, podrías, podrías pensar que es como el, el, el superproyecto que, que engroba otros proyectos pequeñitos que hacen pequeñitos, si sí, sí, sí consideramos que plasma, que plasma es un proyecto pequeñito, pero, pero sí, lo podrías considerar como el, el megaproyecto que sería hagamos que el mundo tenga software libre eh, para utilizar en su escritorio de forma bonita y fácil. Bueno, es de... una cosa que es que... En nuestra vida informática existen diferentes productos que necesitamos. Nosotros queremos ofrecer soluciones para, para muchos de ellos, no haciendo un escritorio, pues, suplirlos todos. Y, de hecho, una cosa que nos gusta mucho es que venga gente, se une a KDE y que quiera uh, solucionar problemas usando nuestra, nuestra tecnología y nuestra infraestructura. Ajá. Creo que quiere hablar Bartasar. Adelante. Sí, sí. Simplemente quería reforzar el hecho de, cuando hablan de comunidad KDE, que... No estamos hablando solamente de desarrolladores o de empaquetadores o de traductores, estamos hablando de todo tipo de perfiles de personas que quieran colaborar de una forma u otra con un proyecto de personas que hacen cosas para personas. En este caso es software, porque, porque es lo que saben hacer y demás, pero eh, tienen, hay calidad para todo el mundo. De hecho, eh, yo no soy no no soy perdón, no soy programador, no, no tengo nada de informática, bien, lo digo en todas mis charlas, una pantalla negra con un... Con un, con un puntero parpadeando me da me da pánico y creo que, que ya desarrollo KDE de una forma u otra, en, este, en mi caso, pues simplemente promocionando. Y creo que es algo que, que nos hace falta, gente que promocione, gente que diseñe. Eh, lo que ha pasado con este maratón linuxero en el cual en dos meses se ha creado una cantidad ingente de material, promos, carteles en redes sociales, red Twitch, esto es lo que realmente eh, necesitan muchos proyectos de software libres y el proyecto KDE, la comunidad KDE entre ellos, es decir, hace falta todo tipo de perfiles para hacer una comunidad grande como es la de KDE. Y de hecho esto es súper importante en este sentido porque quizá como desarrollador sí que te puedes centrar mucho en un producto, es decir, yo hago ocular, yo hago cosas en KDE, tú si quieres, pero bueno, te centras. Pero cuando empiezas a buscar otros perfiles, es mucho más de, de decir, yo voy a hacer un blog sobre Ocular, ¿no? y voy a hacer promoción sobre Ocular solo. Bueno, sí que está bien y, y de hecho, podrías hacer dedicar toda tu vida a, a hacer cosas en Ocular, tipo de promoción, pero te quedas un poco encasillado. Entonces, si tú eres una persona que, te, que le gusta el software libre, que le gusta la, la promoción, le gusta escribir o, por ejemplo, pues te puedes dedicar a productos de decade globalmente sin tener que encasillarte mucho en otro. Y, Decía promoción porque estaba hablando Baltasar, pero un poco parecido sería, no sé, diseñador, si te gusta hacer iconos, pues haces iconos para la mayoría de proyectos de KD porque los usas, porque te gustan, etcétera. Bueno, y mi forma de colaborar es ayudando en este podcast. Bueno, reconduciendo la reconduciendo la, la, la, la, la conversación, si no, si no se mete más la campanita del Telegram... Eh, KDE, eh, la comunidad KDE también tiene plasmada su propia visión y una estrategia y una misión derivada de, de ella para el futuro, ¿no? Se hizo pública el año pasado en 2016 y he hecho un pequeño resumen que, que voy, a, voy a leer aquí de nuevo, ¿vale? Eh, de, dice KDE, KDE eh, el resumen, eh, no, no son las palabras exactas eh, KDE no hace las cosas para nosotros mismos, es decir la gente de KDE, ni amigos ni familiares empleados, lo que deseamos es cambiar el mundo KDE es para todo el mundo, es decir, para todo el mundo que sea usuario de ordenador. KDE quiere que el usuario tenga el control de su ordenador como parte de, del control de su vida. En línea con lo anterior, KDE quiere que el usuario controle su vida digital, que al fin de cuentas no deja de ser parte de su vida. KDE cree en la libertad como herramienta necesaria para ese verdadero control. Y KDE enfatiza sobre la privacidad, ya que sin el derecho a la privacidad no puede existir una verdadera libertad. A mí me parecen unos objetivos ambiciosos. Eh, eh, ¿qué, ¿qué supone tener esos objetivos dentro de KDE? Eh, y, y, y en cierto la, la pregunta es similar a la de antes, ¿no? ¿Cambia la forma de hacer las cosas si las ha cambiado o si en realidad ya estábamos en esa senda y lo único que hemos hecho eh, o se hizo el año pasado fue expresarlas eh, por escrito? Bueno, yo creo que, que son unos objetivos ambiciosos porque han de serlos si uno se pone unos objetivos pequeños, no va a ir a ningún sitio. Eh, entonces, bueno, pues yo creo que por eso son unos, unos objetivos potentes, ¿no? Bueno, en este sentido, también es, es importante entender que cuando hablamos de Plasma, hablamos de proyecto, de desarrolladores, de gente colaborando. Cuando hablamos de KDV, también hablamos de, de, de la organización, de una organización que gestiona recursos, tales que dinero, ¿no? Entonces... Eh, Tener una visión, tener un, un listado de, de prioridades también nos, nos ofrece herramientas para, para decidir cosas, ¿no? Uh, se si si sponsoriza un sprint u otro, se si le manda a gente a un, a un evento, a una... Uh, este tipo de cosas, pues necesitas pues, saber, saber quién eres y tener, tener un, un... Compartido el... El... El, esta identidad que es lo que nos proporciona la, la visión y de hecho el, el, los otros documentos, para Plasma solo tenemos la, la visión, si no recuerdo mal, para KDV tenemos la visión, pero también tenemos un documento que es la misión y, y la, la, la, la estrategia, técnica, uh -huh. que creo que aún no están finalizados, pero bueno, están 90% yo creo, y un poco tratan de tocar este tipo de temas. ¿Baltasar? Eh, yo creo que es muy importante esto que está haciendo la comunidad KDE, de, de definir su misión, visión y estrategia, porque le da un punto de, de, de seriedad, es decir, que esto no es una visión, de, no, no es una idea loca de cuatro desarrolladores así eh, un poco muy friki, sino que muestran de que, que quieren llegar lejos y quieren, quieren dotar al mundo del mejor software, software posible. Y, y, y quería remarcar este hecho, Ajá. Sí, a mí realmente lo que más me ha resultado interesante y más me ha llamado la atención, de, sobre todo de esta visión de, de KDE, que, que es lo que más me he mirado, no me he mirado tanto ni la misión ni la estrategia, eh, pero es el hecho de que esta visión de KDE no habla de software, está hablando sobre todo de unos objetivos sociales. Eh, ¿por, qué? ¿Por, qué esto? ¿Por qué es importante esto? No deberíamos estar hablando de, de, de software, ver eh, ¿cómo, ¿cómo le explicamos a nuestros oyentes esto? ¿Hacer software es actuar sobre la sociedad? Totalmente. El, el, el software que nosotros hacemos, o sea, cuando uno quiere hacer software, tiene que pensar por qué lo hace, ¿no? Entonces, ¿uno hace plasma para, para que las empresas funcionen mejor o uno hace plasma para que el mundo sea mejor, ¿no? Y bueno, pues nosotros nos sentamos y, y pensamos en nuestra visión y nuestra visión es hacer un mundo mejor. El, so el software es lo que nosotros sabemos hacer, con lo cual hacemos software para hacer un mundo mejor. Pero si supiéramos hacer otra cosa, pues haríamos otra cosa, ¿no? Entonces, el, el software es cierto que es lo principal que hacemos, porque es, es lo que KDE sabe hacer, pero, pero no es la razón por la que lo hacemos. Uh -huh. ¿Aléis? Bueno, aún así, eh, sí que hablamos de información y de tener el control de nuestra vida digital. A ver, nuestra vida digital se gestiona a través de software. O sea, el software es quien se encarga de decir a quién mandas la información, quién te la información, este tipo de cosas. Y esto, bueno, es una parte central de nuestra visión y es a lo que nos dedicamos. O sea, no no, no está tan, tan lejos de decir, ya o sea, lo que nos vamos a decir es cómo se tienen que programar las aplicaciones, al menos el KDV no va a decir cómo se tienen que programar las aplicaciones. Sí que, sí que nos dice, pues, que nosotros queremos que la gente sea... La, la que controla lo, la información que tiene, y de hecho, si la gente quiere donar la información a Google, a Amazon o a quien quiera, pues puede hacerlo. Pero es una, una decisión que puede tomar la gente en muchos sistemas, no es una opción que tengan nuestros usuarios. Claro, atención, atención: que la visión dice, tú eres el que gestiona tu privacidad. Si tú decides que no quieres tener privacidad, pues. Felicidades, ¿no? Quiero decir, no, no te obliga a tener privacidad. Te dice que tú eres quien la gestiona. No, no, está claro. En cualquier caso, no la, la privacidad no es un dogma. Siempre que usas Gmail, estás dando información a, a Google. Siempre que usas Netflix, estás dando información a Netflix. Otra cosa es, bueno, pues que mandar información a Netflix y a quien sea, ¿no? Bueno, pero lo, lo curioso es que realmente en, se está hablando sobre todo de unos objetivos muy sociales ¿eh? y, y no tanto como, porque la visión podría ser, pues queremos tener un software que sea, funcione y pam, pam, pam, de esta forma o de la otra y sin embargo no se está no se ha plasmado eso, lo que se ha plasmado es queremos que sea un mundo mejor y evidentemente se va a conseguir pues a través del software que nosotros creamos, ¿no? Y, y eso a, a mí me parece realmente, primero, muy llamativo y segundo... A mí me enorgullece pertenecer a una, a unas, a una comunidad que, que, que piensa en eso, porque hay otras comunidades que no lo piensan. Sí, sin duda. Ahora sí, también es una cosa que quizás es responsabilidad de cada uno de los proyectos de definir cómo van a gestionar esta libertad que hay que dar al, al usuario. ¿no? Por un lado, bueno, hablábamos antes de la, de la visión de plasma nos habla de un poco ya más de qué pinta va a tener el, el software, nos habla de que va a ser multidispositivo, nos, no, nos habla de simplicidad, nos habla de, de, de, de control y de potencia. ¿no? Son todas cosas, y si de hecho si te lees las dos visiones no son incongruentes en la, la una con la otra, pero la del plasma sí que es mucho más específica. También si te miras la misión y la visión y, y, y la estrategia verás muchos detalles sobre cómo consideramos que estas cosas se tienen que, que llevar a término. Claro, porque, porque precisamente José, José Millán, que le estuvo echando un vistazo hace un rato a, a Guión, también lo señalaba, ¿no? Estas tres cosas están eh, muy, muy relacionadas. Evidentemente, se elabora una visión y a partir de ahí se crea, o, o se elabora una misión y de, a partir de ahí se elabora una visión y, y después se elabora una estrategia para, para conseguir eso, ¿no? Y en línea con eso, por ejemplo, ahora en, en la lista de correos de KD Community se están discutiendo una serie de objetivos propuestos, ¿no? ¿Ver? Sí, Sí, sí. Eh, esto es una de las cosas que quería comentar, pero me, me parece perfecto que lo hayas traído a, a, a, a la superficie porque sí, o sea, es una de las cosas que uno eh, ha definido esta misión ¿no? y, y esta visión y dice, bueno, pues queremos hacer que, que el mundo sea mejor. Vale, ¿cómo lo queremos hacer? No? Entonces, ahora en, en KD Community se ha abierto una una rueda de, de llamada de proyectos, digamos, de, de cómo hacerlo esto. ¿no? Entonces, pues tenemos... Uno de los proyectos sería, por ejemplo, mejorar eh, la entrada de, de teclado para, para todo el mundo. ¿no? Esto es, puede parecer un proyecto un poco ridículo porque todo el mundo tiene un teclado, pero si uno se va a, a Corea, Japón, China, pues los teclados y la entrada de, de caracteres no es tan fácil porque tienes como 20.000 caracteres. ¿no? Y bueno, pues es, es, un, es un proyecto muy interesante porque bueno, la, más de la mitad de la población posiblemente utiliza esto, este tipo de, de, de entrada de caracteres y, y bueno, pues si queremos que el mundo sea mejor tenemos que asegurarnos de que nuestro software eh, también funcione para, para esta mitad del mundo que quizás está un poco olvidada. Correcto. Bueno, aparte, de, estamos hablando de, de, de la visión de, de KDE, que yo entiendo que es la que engloba a todas las demás, la visión de Plasma, pero después, aparte, hay otros proyectos que tienen también su propia visión, ¿no? Como KDEVELOP o Krita. Eh, Aleix, eh, contanos un poquito cómo se articulan estas visiones dentro de, de la visión global. Porque, porque de alguna manera... Eh, se tienen que expresar dentro del marco de la visión global del proyecto. No, no, puede, eh, o sea, no pueden ser incoherentes, ¿no? en, en, en cierto sentido, con la visión global, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Caelo lo que hicimos fue en, en cierto momento sentarnos y decir, vamos a escribir un poco a ver cómo pensamos y cómo consideramos las cosas. La razón es básicamente la misma que, que para Plasma, con una dimensión algo menor, porque bueno, también hay menos desarrolladores y sobre todo menos potenciales. Hay muchos proyectos que son parecidos a Kdevelop, hay muchos IDEs o hay varios. Y de hecho, el nivel, por ejemplo, de funcionalidad que vas a encontrar con un tipo de proyecto y, y otros son muy distintos. Por ejemplo, en, en KDE tenemos Kdevelop y tenemos Kate. Ambos son proyectos que puedes usar para desarrollar software, por ejemplo. Alberto usa, usa Kate para desarrollar su software. Entonces, ¿en qué, en qué Mundo se tiene que mover cada para, vez para, para seguir te, te, teniendo sentido y para, para no bueno hacerse un, un, un enemigo en casa. En Cadellópez hablamos bastante, por ejemplo, en el soporte de, semántico de, de lenguajes, hablamos en de poder tener proyectos abiertos, tener información sobre el proyecto. Eso también nos diferencia de Qt Creator, quizá, porque también es un proyecto muy similar a Kabelob, pero está muy centrado en, en, en Qt. Nosotros en Kabelob hacemos distintos tipos de lenguajes, distintos tipos de, de plataformas. Entonces, bueno, escribiendo una visión, pues sí que te puedes, uh, puedes entender un poco tu mundo, puedes entender pues, quiénes son tus vecinos y cómo te relacionas con tus vecinos. Y hacia, hacia dónde hacia quieres ir. Pero al fin y al cabo, escribir esta visión de Plasma, de que developed, pues consistió en hablar yo con unos cuantos compañeros y al final escribimos alguna cosa que de hecho se reescribió dos o tres veces. Pero bueno, al final estábamos todos, todos de acuerdo con ellos y si hoy pues ves la página web, por ejemplo, pues ves uh, textos que vienen a ser destilaciones de, de esta visión que, a, la, a, la, a la que llegamos. Muy bien, eh, seguimos con el podcast porque el tiempo nos, nos apremia y dentro de este maratón Linuxero pues tenemos que ser muy puntuales, compañeros. Eh, hemos comentado antes que KDE son, son muchas cosas, es un marco proyecto que engorda otros proyectos, y muchas veces estos, grandes, estos proyectos, eh, al margen de KDE o al margen de integrados dentro de KDE, son muy desconocidos. Eh, Albert, ¿nos podés hacer un breve resumen de, de estos proyectos o grandes grupos que hay dentro de KDE? Sí, claro. Bueno, en, en, en KDE tenemos muchas cosas. Eh, uno de los que a mí siempre me, me toca el corazoncito y que, y que me, va, me, me hace muy feliz cuando alguien habla de él es, es KDE Edu. Es, es un grupo de... de de aplicaciones dedicadas a la educación, tanto de niveles así como para niños pequeños como ya para gente incluso universitaria en algunos, en algunos casos. Pero bueno, hay, hay muchos más grupos. Tenemos un grupo de juegos, tenemos aplicaciones para, para gráficos, para hacer eh, eh, algo tipo ofimático De hecho, en, en KDE se ofrece... Bastante de las cosas que puedas utilizar para, para utilizar un, un sistema operativo, temas de aplicaciones de red, aplicaciones de chat. Eh, casi, casi todo lo que te pueda hacer falta o que hayas pensado que te pueda hacer falta eh, para utilizar tu ordenador, posiblemente en KDE tenemos algo, algo que te pueda servir. Entonces, eh, según vamos viendo, si un proyecto tiene unos pilares comunes eh, y concuerda con las visiones de KDE, es posible que sea aceptado dentro de KDE. Este es el ejemplo con lo que ha pasado recientemente con Cupsilla, ¿no? que ha cambiado el nombre y ahora se llama Falcon con K. Eh, antes de que hagan la broma por, por, por el chat, sí, por decirlo de Falcon Crest Falcon o el señor este de, de Wargames, ¿cómo le llaman? Falcon, ¿El profesor Falcon? ¿Se acordáis de eso? ¿Os no me sé pero ni idea. Ni idea, no. ni idea, Baltasar. Yo del Falcon este no, pero de Falcon Crest sí. Ah, no, sí, pues sí. Y, y recientemente, pues eso, decía que QTSILA, eh, un navegador web que tu, tu utilizaba QT, si no les recuerdo mal, ha, ha entrado dentro del paraguas de, de KDE. Eh, esto siempre es positivo, ¿no? Sí, sí, está claro. Bueno, es, es una de las cosas que también es, es muy interesante de, de tener escrita tu, tu visión, ¿no? Uno tiene escrita tu visión, entonces puedes ir a gente como la de, como cupcila y decirle, mira, nosotros hacemos esto, yo te miro a ti y creo que, que haces algo parecido. Quizá te interesaría venir a juntarte con nosotros, ¿no? Porque, bueno, siempre una, una comunidad más grande, pues siempre, siempre puede tirar juntas más fuerte, ¿no? Y es lo que ha pasado, se, se, nos hablamos con el, con el señor de Cupcila, y, y él la verdad es que ha estado muy, muy interesado, por lo que yo, por lo que yo sé, en, en unirse a nosotros y bueno, estamos trabajando en ello, en, en que Falcon, que sería la siguiente versión de, del navegador, pues ya salga con, con cositas de la comunidad KDE, como las traducciones, etcétera, etcétera. De hecho, quisiera hacer un pequeño hincapié porque me parece, el, ese tema de del cambio de nombre, que parece muy trivial, pero yo creo que es bastante interesante si queremos que las aplicaciones sean familiares para todo tipo de usuarios. Lo digo porque es mucho más sencillo el nombre de Falcon, de recordar y demás, de escribir que, que el de Krupsil. Y estas cositas, los, los desarrolladores debemos empezar a mirarlo si queremos tener una visión más generalista de nuestro software y que llegue a más más tiempo, a más gente. Sí, de hecho, de hecho, el nombre de cupcila de era un poco así interesante, ¿no? Porque todos estaremos de acuerdo que se parece un poco demasiado a, a Mozilla, ¿no? Y, y bueno, supongo que cuando nació el proyecto, pues era así como un poco de, de hacer la gracieta, pero una vez que ya tienes un proyecto así un poco más maduro, pues quizá tener un navegador que se parece bastante en el nombre al, a la compañía que hace otro navegador y que no tiene nada que ver contigo, pues quizá no es la mejor de las ideas. Bueno, en cualquier caso, el nombre tampoco es algo tan importante, sí que es la, la señal. pero sí que valoraría muy positivamente que el proyecto haya decidido unirse a KDE y que ahora volvamos a tener un navegador pues que esté desarrollado y, y, bueno, al fin y al cabo, el navegador es una parte muy importante de, de nuestro día a día. ¿no? Muy bien, resumiendo, podemos decir que para nuestros oyentes, que KDE Engo engloba un montón de proyectos que obedecen a una visión global para todos ellos. ¿correcto? Uh -huh. Yo lo diría obedecer, pero sí. Vale. siguen. Sí. Eh, tenemos proyectos muy variados, Plasma, no hemos hablado de Plasma Phone, que es, es un proyecto de futuro muy importante, aplicaciones KDE, la suite ofimática Caligra, la increíble aplicación eh, para dibujo artístico Krita, todos los proyectos de KDE Edu, eh, todas las todos los minijuegos de KDE Games que también están bastante interesantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, eh, esta diversidad de sectores también se abarca en otras plataformas, más allá de New Linux. Alex, ¿podrías explicar a nuestros oyentes el asunto de tener aplicaciones KDE en Android? ¿Explicar el qué es exactamente? Eh, sí, si, ¿cómo va el tema, el tema de tener aplicaciones KDE en Android? Sí, porque, bueno. sí, si me permitís la interrupción, porque, bueno, ya, ya se le he dedicado un podcast en, en exclusiva al tema, pero, bueno, para que no lo haya escuchado, pues, eh, eh, que cuentes un poco que, que hay, hay aplicaciones que se pueden instalar sí, en sí, el sí, hoy. Sí. Y, bueno, el y, tema es que en KDE nosotros no estamos ceñidos a ningún sistema operativo. De hecho, bueno, Plasma sí que está un poco más ceñido, pero incluso puedes correr Plasma en BSD y en algunos otros tipos de, de, de plataformas que funcionan. Uh, en el caso de las aplicaciones, pues, es mucho más, uh, más, más importante. Tú haces una aplicación, pero una aplicación puede ser, uh, funcionar en distintas, en distintas plataformas. Y, y es algo que nosotros yo creo que nos interesa. Uno cuando hace un software, quiere que este software lo pueda usar el máximo de gente posible. Uh, una de las plataformas más importantes, si no la más importante hoy en día, es Android. Android tiene millones y millones de, de usuarios y nosotros yo creo que no, no, no podemos despreciarlo. Uh, y de igual modo, nuestras aplicaciones, muchas de ellas funcionan en, en OS X, funciona bueno, Mac OS, se, se llama ahora, y en, en Windows, ¿no? Entonces, bueno, sí que son plataformas privativas que no que no, no ofrecen toda la libertad que nuestra, nuestra visión busca directamente, pero sí que consideramos que el solo hecho de que la gente esté usando este tipo de software da cierta libertad a las personas y un camino pues, a ver cómo funciona el software libre y cómo, cómo, cómo trabajamos. De hecho, yo mismo, cuando empecé a, antes de empezar a usar Linux, ya, ya usaba Firefox... En, en Windows y creo que muchos de nosotros una de las primeras cosas que hacemos cuando vemos un ordenador con Windows es poner Firefox o poner Chrome ¿no? entonces esto yo creo que es una, una demostración de que bueno, hay cierto valor de, de, de tener este tipo de software en, en Windows y más allá pues no todo el mundo quiere cambiar o no, no vamos a convencer a todo el mundo que se cambien de sistema operativo, cambiarse del sistema operativo de hecho es una, una cosa muy difícil de hacer para, para muchos y tampoco tan atractiva para, para otros. Entonces, el solo hecho de que puedan usar el software que nosotros desarrollamos con todo el cariño y, da, y de hecho, les permite darnos soporte, ya, ya es algo que creo que tiene valor. Krita sería, por ejemplo, un, un gran ejemplo de estos. Ellos hacen una aplicación para, para dibujar y para que la gente pueda dibujar lo mejor posible. Si la gente lo hace en Linux, pues genial, pero si quieren usar otro sistema operativo tienen alguna limitación tipo mi jefe no me deja cambiar el sistema operativo de mi ordenador o tengo que usar algún software que no funciona en Linux y no quiero buscar alternativas, lo que sea, pues pueden usar, pueden usar uh, Krita o de hecho muchas de nuestras aplicaciones en este sistema operativo. Android también entiendo que es muy importante porque nos da la oportunidad de pensar en casos de uso bastante distintos, ¿no? Normalmente cuando estamos en Windows, cuando estamos en macOS, estamos sentados delante de un ordenador, pero es muy importante también la informática en movimiento, que yo digo un poco, ¿no? Cuando, nos, cuando estamos en el metro, cuando estamos yendo hacia el metro, hay, hay muchas cosas que podemos ofrecer a la gente que ahora, pues, quizá podemos, no, no lo estamos haciendo del todo, pero poco a poco vamos, vamos haciéndolo. Y Android, pues, es la manera de hacerlo, ¿no? Porque es una, una plataforma muy, muy amigable para nosotros como desarrolladores de, de acercarnos y, bueno, pues, de hecho, yo creo que el 90% de los desarrolladores de KDE usan Android, por lo que también es algo que viven bastante de cerca. Albert, eh, en cierto sentido, todo esto que está comentando Aleix, eh, pues bueno, guarda relación incluso con algo que se ha hablado también dentro del Maratón Linusero, que, que se han hablado multitud de cosas, ¿no? Nosotros hacemos software libre, utilizamos software libre, pero damos la oportunidad de llegar a esa gente que, que a veces ni sabe lo que es el software libre, ¿no? O sea, realmente tú estás, si te quedas solo en, en el público que ya usa software libre, no, no avanzas, ¿no? Bueno es es es una balanza no el, el, el, el otro día había un, eh, en el canal de IRC de KD teníamos un poco de discusión no de esto de si tienes que ir a la gente de, de Windows o no no entonces la balanza es eh, lo que ha comentado un poco Alex no eh, es gente que está en Windows porque quiere porque no puede no tiene otra opción eh, si siempre haces solo cosas para la gente de Linux cómo convence al resto eh, bueno, yo creo que es un tema complejo, pero, pero bueno, a mí me parece que, que darle un poco de, de soporte a, la, a otros sistemas operativos, en este caso llamarle Windows, siempre está bien. Eh, es fácil, es la forma fácil de, de comenzar a, a probar el pastel, ¿no? De, de un poco lo que decía Ley, ¿no? Toda, todos nosotros instalamos Firefox cuando, cuando tenemos un Windows. Bueno, pues la gente ahí comienza a utilizar Firefox, quizá no porque sea software libre, sino porque es una es una aplicación mejor, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que llegar es a eso, ¿no? Es tener aplicaciones mejores, que la gente las use y, y luego, pues quizá que, que aprendan que es el software libre a través de esas aplicaciones, ¿no? Yo estoy convencido de que hay mucha gente que, que ha comenzado a saber qué es el software libre porque Firefox, bueno, pues cuando lo abres pone, esto es un navegador de software libre, etcétera, etcétera, y bueno, pues pues es una buena idea para, para convencer a la gente y bueno, pues luego se quieren utilizar la gente aprende y tal, y quieren instalarse Linux o, o otros sistemas operativos libros, pues yo creo que es una, es una gran idea. Además, eh, perdona, Leis, no sé si querías hablar. Yo siempre quiero no hablar, pero te dejo. Ah, bueno, eh, precisamente también comentaba Leis ¿no? que, que es muy difícil que la gente eh, compre un ordenador, le viene con un sistema operativo eh, instalado, y es verdad, es cierto que es realmente difícil que la gente lo cambie. Eh, de hecho, la prueba está en que las teles, por ejemplo, por poner un ejemplo muy tonto, vienen preconfiguradas y, y, y casi nadie las cambia. Y fijaros, fijaros lo que es cambiar los parámetros de, de, de una televisión comparado con cambiar el sistema operativo. ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy importante la labor de, de, de, por ejemplo, las tres empresas que están colaborando hoy con el Maratón linuxero como son PC Ubuntu, Band y Slimbook, que, que, que precisamente lo que hacen es ya proporcionarte un ordenador con, con este sistema operativo instalado, ¿no? Con, con incluso el Linux te da para elegir. Me, me imagino que van y PC. Punto, que las miren en su día también, también darán esas opciones, ¿no? Pero eso es muy importante también para acercar al, al, al gran público, por ponerle un nombre, eh, este, este, este software libre, ya hablando software libre en general, ¿no? Ya no solo centrándonos en KDE. ¿No? Eh, Albert, por ejemplo... Sí, sí, totalmente. Como comentas, eh, instalar un, un, un sistema operativo, a ver, sí que para la gente que sabemos hacerlo, yo te diré, va, ah, pero es si total, es darle a siguiente, siguiente, sí, si siguiente. Bueno, pero pero esto es porque yo entiendo las cosas que están poniendo en, en pantalla, ¿no? Pero, pero tú se lo pones a alguien que te diga, ahora voy a particionar el disco duro. Y bueno, pues he, he entendido una palabra que es ahora de esa frase, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que sí, que tienes toda la razón del mundo, que es, es muy interesante que haya compañías que, que hayan apostado por, por dar sistemas operativos libres preinstalados en, en, en ordenadores. Es, es, es un gran paso y aparte es, es, es una demostración de que, de que es un mercado que ya, que ya es un mercado establecido, no porque bueno cuando eres un mercado pequeño pues nadie se atreve a, a dar a dar soporte, ni a vender, pero bueno, y ahora estamos hablando de un mercado en el que realmente, pues como tú has comentado, hay tres empresas como mínimo que, que se dedican a ello, yo creo que con una calidad más que aceptable y, y bueno, eso da, da una, también da un poco de, de seguridad, ¿no? Correcto. Y Aleix, te, te, sí. te, te dirijo la pregunta, ¿vale? Eh, soy un oyente, incluso a lo mejor no soy ni siquiera usuario de Linux. ¿Cómo, ¿cómo pruebo cada día? ¿Instalo una distro o si soy usuario de Genevolino, lo instalo en mi distro habitual y de esta forma puedo colaborar con el proyecto eh, que hemos hablado al principio de colaborar informando sobre qué problemas me encuentro o qué cosas no me gustan y tal? Eh, ¿Cómo pueden empezar a, probar, a, a probarlo y a empezar a usarlo? Bueno, primero de todo es empezar a usarlo y que te guste, ¿no? Entonces, para que te guste, yo creo que lo más lógico sería usar la distribución más cerca de lo que estás acostumbrado. Uh, también entiendo que hay demasiada discusión sobre distribuciones, por lo que no voy a decir ningún, ningún nombre. Uh, lo que sí que recomendaría es asegurarse que sea una, una versión actualizada la que vais a, la que vais a, a usar y, y a probar que no sea una, una versión antigua y sobre todo que sea soportada, ¿no? Aparte de esto, bueno, pues debería funcionar. Si, si se encuentra algún problema, pues se habla primero con la distribución, luego si no con, con KDE o incluso con los desarrolladores y, y allí se llegará. Uno, una gran ventaja de, de usar software libre y yo creo que específicamente de KDE es que básicamente, bueno, es que debería ser o es fácil llegar a las personas que desarrollan el proyecto y poder hablar con ellos y discutir o explicarles cuál es el problema. Um, pero bueno, no se trata de problemas y no se trata de, de, de simplemente probar el software, sino de sentirse a gusto y yo recomendaría a todo el mundo pues que usen su, su propia distribución, si usan Ubuntu, Debian, Suse, todas uh, lo, lo, lo tienen Fedora, todos lo tienen lo tienen disponible, no, hace falta ni reinstalar el sistema, que de hecho es una cosa que me dice la gente, no, no nunca acaba de entender, no, no, no, me voy a reinstalar el sistema para probarlo. no, no, no, no, no, se trata de esto. Tú te lo y y lo que sea no, si, si de hecho no, no, no, funcionan no, a tu a porque está mal empaquetado ¿no? eh, y a no, de lo eh, ver no, lo que lo que no, no, no, no, no, no, buscar lo que te gusta, pensar en cómo poder hacerlo para que te guste más y, y motivarte un poco pues, para, para echarle horas. Y, de hecho, pensar en, o sea, recordar que no se trata solo de desarrollar, como decía Baltasar, sino que se pueden hacer muchas, muchísimas cosas en KDE y, de hecho, en cualquier proyecto de software libre, mucho más, mucho más allá del desarrollo. Muy bien, pues para ir ya terminando el podcast, porque ya nos estamos acercando ya peligrosamente a las 8, eh, quisiera eh, hacer un, una pequeña mención a los screens de Randa, ya que eh, nos lo han preguntado de una forma indirecta por el chat de, de la emisión en directo del Maratón Linuxero y, y recordaros eh, a todos que es posible realizar un sprint eh, perdón, realizar una donación, ya tenemos aquí las campanitas otra vez por cierto <risa> ¿Es posible realizar una donación para el sprint de, de randa? Lo que pasa es que seguramente mucha gente eh, no sabrá lo que es el sprint de randa, si es solamente para desarrolladores y, sobre todo, ¿qué se va a hacer allí? Eh, Albert, ¿nos podrías dar un poquito de luz sobre, sobre este tema? Sí, por supuesto. Eh, bueno, los sprints de randa son, son una, una semana, ¿vale? Es, es una semana de desarrollo en un sitio que, de hecho, no se llama randa, sino se llama randa A. ¿Randa la, Sí, la, la parte fuerte está al final, no al principio. Eh, es un, es un pobrecito en, en Suiza, en, en los Alpes. Eh, es una ubicación perfecta para, para desarrollar porque no hay nada que hacer, ¿vale? Es un, es, un, es un pueblo que tiene aproximadamente dos calles y quizá tiene una solo. Entonces, eh, coges a toda la gente, las metes allí en una casa muy grande que hay y les das de comer y, <risa> Café, y ¿Mucho café? Y programa, exacto, hacemos mucho café y programamos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que es un, es un evento bastante dedicado a, a la programación, ¿vale? Eh, si no eres programador, se podría colaborar, pero es un poco más complicado. Eh, y, bueno, este año se está centrando un poco en, en, la, en intentar mejorar la accesibilidad, ¿no? El, el tema de que sea más fácil de utilizar por, por usuarios que tengan algún tipo de discapacidad, etcétera. Pero, bueno, también hay otros muchos tipos de, como si os fijáis, el nombre es Sprints de Randa, ¿vale? No es Sprint de Randa, con lo cual hay muchas cosas sucediendo en paralelo en Randa. Y, y bueno, pues también hay cosas como KBPIM eh, o KBEN Live o, o gente de Digicam que también van a ir. Con lo cual, yo creo que son unos Sprints bastante interesantes que, que deberían, que si tienes la, la posibilidad de, de colaborar económicamente para que se puedan eh, realizar, pues la verdad es que es, es, es, son unos sprints que generan mucho, mucho, mucho contenido en cuanto a nivel de código y en, y en KDE estamos, estamos muy contentos con la gente que, que allí lo organiza localmente. Y ya para casi finalizar, eh, también comentar que por otro lado, ta también tenemos la selección KDE España encargada de este podcast y en nuestra página web tenéis toda la información que os hace falta para conocernos. Eh, también comentar que en la pasada Academy, Academy es, se hizo un cambio de estatutos y ahora es mucho más fácil incorporarse a la asociación y ayudar a que este proyecto colaborativo vaya creciendo. Si tenéis, si tenéis interés, si tenéis ganas o si queréis más información os invito a, a visitar la página de Involúcrate dentro de cada España o visitar cada blog, porque hace poco he publicado un artículo explicándolo todo bien explicadito para que todo el mundo lo entienda. Y eso, y animaros a, a, a salir del, del, del PC y empezar a colaborar con software libre, porque es muy importante. Falta salir del PC. Hay que salir del PC. Bueno, Sí, sí, desde luego que, que hay, hay muchas posibilidades para, para colaborar con el proyecto, para participar y, y es interesante participar porque, porque te sientes parte de la comunidad y, y, y como que te sientes más a gusto con el software que utilizas. Cuando, cuando sabes que, que tú también participas de las decisiones que se toman, creo que eso es importante. Eh, también bien. conocer a la gente e interactuar con ellos yo creo que es interesante. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Justo por eso digo hay que salir del PC. Para, porque colaborando es cuando empiezas a... Y saliendo del PC, saliendo de tu despacho, saliendo de tu cubículo, cuando empiezas a entender lo que realmente es el software libre. El no, que es mucho más que software. Dicho todo esto, eh, vamos a ir terminando ya porque... Bueno, hay que cumplir un horario eh, para no molestar al resto de compañeros y distorsionar el resto de horarios de horario del maratón y lucero. Nosotros hemos empezado un poquito, antes, un poquito más tarde, pero no hay problema. Nos hemos dejado alguna cosita en el tintero, eh, pero bueno, no, no pasa nada. Eh, no sé si alguno queréis añadir algo más o aportar alguna novedad. Por favor, brevemente. Bueno, yo simplemente remarcar... Eh que pueden salir, seguir nuestros podcasts desde el canal de YouTube, también seguir las novedades de cada España más importantes entre nuestra, nuestra página web, también recomendaros que cada España tiene Twitter, eh, tiene, tiene canal en Telegram que es cañas y bravas y que bueno evidentemente correos electrónicos y demás y listas de correo con lo cuales podéis estar informados y, y hacer hincapié en que eh, animar a la gente a que se integre en cada España. Perfecto. Pues, bueno, chicos, nada más. Dicho esto, pues, haga muchísimas gracias a los tres, Albert, a Lace, Baltasar, como siempre, eh, sabemos que, que estáis a tope y siempre hacéis el huequecito para, para echar una mano con esto. Un saludo a todos, buenas tardes. Buenas tardes. <risa> Saludos.